Hace 100 años el mundo fue atacado por un grupo de criaturas. Estas criaturas eran comandadas por un poderoso líder. Cuatro guerreros enfrentaron al líder, derrotándolo, y exiliando al resto de las criaturas de vuelta a su mundo. Algo inesperado pasó al matar al líder. Su energía se esparció por el mundo. Se mezcló con plantas, animales, objetos. Y por supuesto, humanos, todos estos recibieron poderes especiales, y pasaron a llamarse, Yokai. Los yokai son algo común en la actualidad, muchos nacen con sus poderes despiertos. Otros apenas despiertan su poder. Yo so, soy un yokai. Hace unas horas. Ríozo. Riozo, hijo, levántate. Tienes que ir a la escuela. No, no tengo ganas, mejor duermo. Pero, ¿en qué momento me puse la ropa? Me encanta la puntualidad de tu madre al lanzarte. Jaja, ja, Urashima, muy gracioso. Ahora ella irá a despertar a papá, y eso sí me preocupa. Cariño, despierta, recuerda que tienes una reunión importante. No, no iré, y no cambiaré de... ¿Qué es este miedo que siento? No, espera, cielo, no... Buen día, voy. Perdón, Horasima, no te vi. Está bien, no se preocupe, señora Takari. Adoro a esa mujer. Para ser humana es muy fuerte. Ja ja ja, seguro que sí. Bueno, chicos, pasen un buen día hoy. Claro, tú también, papá. Adiós señor Takai. Ojalá alguien me arrastrara al trabajo. Escuela Sakura Yousui. No puedo creer que llevamos con vida. Y a tiempo, Qué bueno que el susto del tren te hizo correr. Pudimos haber muerto imbécil. ¿Qué pasa ahí? Seguro es Yogi. En serio lo está logrando. En serio le está ganando a Tora. Increíble, nadie ha vencido a ese personaje. Lleva meses luchando, y por fin lo está logrando. Ya casi. Por favor, siéntense, la clase comenzó. Ya casi. Jóvenes. Game over. Maldita sea, perdí. A nadie le importa su clase, entiéndalo de una vez. ¿Por qué se alejan? Estás tan muerto amigo mío. Oficina del director. No es mi culpa que sea pésima profesora. Y tú eres un exagerado batou, no es forma de tratar a tus profesores. Tres semanas de limpieza, y dame tu RS. ¿Dónde lo puse? Ah. Sabía que estaba aquí. Mi trabajo está hecho, aún no es hora de llamar a Abadé. En otro lado de la ciudad. ¿Dónde estás Carson? ¡Detente, ahí! Me da pena lo de Joey Sí, pero él se lo busco. Es que no la perderé de vista Shoot. ¿Un cañón? ¿Es en serio? Por cierto, ¿y mi cuaderno? Ah, sí, aquí está. Te tardaste. Me entretuve en otras cosas. Carson. ¿Pero qué demo? ¿Qué demonios pasa contigo? Pudiste habernos matado. Maldición, lo perdí. Gracias por hacerme perder mi blanco. De nada, inútil. ¿Estás bien, Riozo? Sí, pero destruyó mi cuaderno, debo comprar uno. ¿Te acompaño? No, ve a casa, descuida. Préstame tu cuaderno para copiar. Claro, toma. Pensé que la botella de agua costaba 30. ¿No hay más baratas? No me alcanza. Debe ser broma. Yo completo el dinero. Tú, te recuerdo de esta tarde. Yo también te recuerdo. Qué refrescante, gracias. ¿Se puede saber por qué nos disparaste? No era ustedes, sino al sujeto que pasó entre ustedes dos, lo estaba cazando. ¿Cazando? Sí, soy una caza recompensas yokai, entrego criminales a la OIC Yokai por dinero. Oh, ¿ice yokai? Sí, son como policías yokai, pero a veces usan externos como nosotros para criminales menores. El sujeto era un criminal, el disparo no era para ustedes, lo siento. Está bien, no importa, era trabajo supongo. Bueno, iré a casa, suerte con tu presa. Claro, gracias por el agua. Debí comprar cena. Me has estado persiguiendo todo el día, ya es suficiente. Gorot. Se acabó el juego.